Director de la Juventud, Alma Rebú, por toque de queda. Adelante, voice en off. Así es, señores. Entonces, anoche fue arrestado el director de la Juventud en Monteplata, la provincia de Monteplata, se llama Roelmi Valerio. Según un video que ha circulado en varios medios nacionales, el dirigente del PRM, el Partido Revolucionario Moderno, fue arrestado por violación al toque de queda, o sea, que lo agarraron después de las una de la mañana. Valerio, tras llegar al destacamento de la policía junto a los demás compañeros arrestados, armó un tremendo lío en, en, frente a los agentes policiales. Vamos a ver ahí el video de este incidente ocurrido allá en Monteplata, provincia olímpica. Yo, sí, tiene que arma. Arma. yo no quiero estar aquí, que no quiero estar aquí, que mañana. Qué, qué, métalo mañana Métalo. Métalo, métalo ahí. Que me saque, no aquí. Amario. Métalo allí, ya. Yo yo tengo permiso, manden esto le queda. no, no me da mételo allá también. escúchame, escúchame. Wow. Está aquí todavía, <ríe> Rafaelito. <ríe> Ahí está el director de la, de la juventud de, del PRM, el Partido Moderno Dominicano, que fue arrestado por incumplimiento al toque de queda. Entonces, ¿eh? ese, ese puso revoltoso por eso, porque lo arrestaron. Esa es la información que está circulando. Lo que yo quiero saber es si. ¿Qué estaba haciendo ese señor antes de.? De, de que lo arrestaran. Si estaba en la calle en Teteo o estaba en una diligencia de verdad eh, sí. Claro. pues ahora no trabajan los partidos. No, y trabajan domingo. la prensa. Hay una un llamadita domingo. ahí. Buenas. Trabajan la prensa esa ahora, los partidos no. No hay una llamada. Bu buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, buenas, tardes. buenas tardes. ¿cómo está usted? Bien. <risa> Estamos bien, gracias a Dios. Sí. ¿Y usted? Un saludo para los dos muchachos que están en el agua ahí. Gracias, gracias, gracias. Gracias. ¿Cómo te fue, sí. muchachos? No, yo no soy papá. ¿Cómo le fue usted? No, bueno. amiga. <risa> pero él niega el papá de <risa> tú, pues yo me Yo respondí, yo no soy padre. ¿Y usted cómo le fue? ¿Se fue? ¿Aló? ¿Pero qué que tú niegas a tu papá? Porque decir, mira, eh, yo no lo pude compartir con mi papá, pero tuve que hacer. No, yo no soy padre. Oye, yo no soy padre, yo la pasé chulísima el sábado. ¿Cómo te pongo así? Mi amor, pero tú que tienes que calcular la, la pregunta de la gente. Se pero sabe que no tú no eres padre. padre, pero tú ya ¿la pasé bien con mi papá sí o no ya? No, Yo no soy padre, yo no soy padre y la pasé bien. No sé. ¿Tú crees que yo sea papá? Pues Eso Ay. lo dijo. ¡Ay! ¡Ay! De la Ay. Ay. ¡Tranquila! <risa> <risa> <risa> señores seguimos en el tema el, el director de la juventud es, es cuestionable esto que está pasando que ha buscado ese señor a esa hora que estaba haciendo ¿Eh? a esa hora nada más se aceptan que ande la prensa en la calle porque andan con la policía pero este hombre a esa hora ¿eh? independientemente de qué estaba haciendo que no estaba haciendo no es la actitud de un director del ministerio de la juventud de tomar de hacer esa, esa agresividad hacia las autoridades, si no tiene el ejemplo, más que tú eres director del Ministerio de la Juventud, dar ejemplo, sí. porque a pesar de que tú eres pues, director, el presidente, las reglas para todos, absolutamente para todos, entonces, sí, te arrestaron por pasarte el toque de queda, porque ese es el problema. Si las reglas no la toman todos, van a decir, porque un grupito sí, un grupito no, y la gente no le hace caso a esas medidas. Entonces, no hay por qué tomar esa agresividad, sino aceptar la realidad que te pasaste de tiempo y te quedaste arrestado hasta el otro día, o hasta el ratico, porque si fuera la mañana, hasta ahorita que te van a soltar. Y no tomar como ese orgullo de amar un lío. Y ahora, ¿con qué cara tú te vas a ver? ¿Con qué tú te vas a defender? Después de ese gran lío que armaste. O sea, claro. tú no puedes venir a dar un ejemplo a la juventud de algo cuando tú muestras otra cosa. Claro. Entonces, hay que medirse. Hay que medirse esos directores específicamente de ese ámbito. Si ya usted lo agarraron, hay medidas. Y es para todos cumplirlas así como claro. se han hecho. Y a tío Binada y no le gustan esos rebus. Él manda de una vez a, a sanciones, me imagino yo. Son no le gustan esos rebus, esos, esos rebuses del, del PRM sabemos la historia de ese país <risa> entonces